La policía tenía en calidad de arrestado a un menor de 16 años que lamentablemente habría golpeado a su mamá, los motivos aparentemente porque este padecería de un desorden psicológico. Hemos tenido que lamentar ese suceso que por cierto nos causa mucha extrañeza en la cual un menor de 16 años bueno pues, ha, ha causado lesiones en la humanidad de su, de su señora madre y aparte de ello se ha... Se ha resistido a la autoridad. Este hecho está siendo investigado por la División Menores y Familia, toda vez que se trata de un delito de lesiones. La madre presenta lesiones corporales. Este caso está en investigación. En este caso el, el, el, el hecho ha sido aperturado por el delito de lesiones. Es por eso que se está ventilando en esta FELCC. El caso, se, se, bueno de acuerdo a la, la acción policial preventiva que se ha realizado en el lugar, se tiene conocimiento que esta persona, eh, este menor en este caso, tendría algún desorden de carácter psicológico, motivo por el cual ha eh, agredido pues, de manera física y verbal a, a su mamá, inclusive amenazándola de muerte. La madre no quiso hablar, sin embargo esta es una llamada de atención y de la policía a los hijos, ...que no debían proceder de esta manera. Y lo que más nos llama la atención es que, pues, que estas lesiones han sido en contra de su... ...seguramente van a sugerir que se realice algún algún estudio psicológico... ...bueno pues si se si amerita algún tratamiento, ¿no? Pero la finalidad es evitar que este hecho se, se vuelva a repetir... ...y, y más aún contra, contra su mamá, ¿no?